Espero que te encuentres bien Soy el profesor Ezequiel Cuevas Te quiero platicar de uno de los temas que más me gusta: Convertir un número decimal a fracción Antes de comenzar, repasemos unos conceptos básicos Los números decimales empiezan del punto decimal hacia la derecha El primer dígito después del punto se llama décimos el segundo dígito, después del punto decimal, se llaman centésimos. El tercer dígito, después del punto decimal, se llaman milésimos. Para convertir números decimales a fracción, veamos el primer ejemplo. 0.25. Entonces, como dígito, en este caso son... 100 porque termina en centésimos ahora tenemos que reducirlo solamente algo muy fácil si este número termina en 5 el numerador termina en 5 por lo tanto tiene quinta el denominador termina en 0 por lo tanto tiene mitad y tiene quinta como los dos tienen quinta los dividimos entre 5, 5 25 entre 5 como resultado me da 5. 100 entre 5. Como resultado me da 20. Todavía lo podemos reducir. El numerador termina en 5. Tiene quinta. El denominador termina en 0. Tiene mitad y tiene quinta. Por lo tanto los dos tienen quinta. Dividimos entre 5. 5 entre 5 es 1. 20 entre 5 es 4. Entonces tenemos que 25 centésimos... Su equivalente es un cuarto. Ejemplo número 2. 0.6. La posición de este dígito es décimas. Porque nada más termina... pues Nada más tiene un solo dígito después del punto decimal. Para convertirlo a fracción ponemos el 6 sin punto decimal. Y como denominador ponemos... La posición del dígito, que es décimos. Se pone el 10 porque es décimos. Ya nada más falta reducirlo. El 6 es un número par. Tiene mitad y tiene sexta entre otras. El 10 o el 0 tiene mitad y tiene quinta. Como los dos tienen mitad, dividimos entre 2 6 entre 2 es 3. 10 entre 2 es 5. Ya no se puede reducir. Entonces tenemos que 6 décimos es igual a 3 quintos. Tercer ejemplo. 0.125. Entonces tenemos décimos, centésimos y milésimos. Para convertir 125 milésimos... Ponemos 125 sin punto decimal como numerador y como denominador la posición del último dígito, en este caso son mil, porque son milésimos. Ahora solamente falta reducirlo. El numerador tiene o termina en 5, tiene quinta. El denominador termina en 0, tiene mitad y tiene quinta. Por lo tanto, vamos a dividirlo entre 5 porque los dos tienen quinta 125 entre 5 me da como resultado 25 1000 entre 5 como resultado me da 200 y todavía lo podemos reducir el numerador termina en 5, tiene quinta el denominador termina en 0, tiene mitad y tiene quinta por lo tanto vamos a dividir entre 5 porque los dos tienen quinta 25 entre 5 el resultado es 5 200 entre 5, el resultado es 40. Si te das cuenta, todavía lo podemos reducir. Como termina en 5, el numerador tiene quinta. Como el denominador termina en 0, tiene mitad y tiene quinta. Como los dos tienen quinta, dividimos entre 5. 5 entre 5 es 1, 40 entre 5 es 8 como resultado. Entonces tenemos que 125 milésimas, su equivalente es un octavo. Cuarto ejemplo. 0.30. La posición es décimos centésimos. Para convertir 30 centésimos a fracción, ponemos el 30. Como numerador, como denominador, la posición del último dígito. En este caso es 100. Y ahora lo vamos a reducir. Como los dos terminan en 0, eso significa que los dos tienen mitad y tienen quinta. Vamos a dividir entre dos para sacar la mitad. 30 entre 2 me da como resultado 15. 100 entre 2 como resultado da 50. Ahora, el numerador termina en 5, tiene quinta. El denominador termina en 0, tiene quinta y tiene mitad. Como los dos tienen quinta, vamos a dividir entre 5. 15 entre 5 me da como resultado 3. 50 entre 5 como resultado me da 10. Entonces tenemos que 30 centésimos es igual a 3 décimos. El último ejercicio que vamos a hacer es 0.75, la posición es décimos y centésimos, termina en centésimos, por lo tanto, 75, sin punto decimal lo ponemos como numerador, numerador y como denominador ponemos la posición del último dígito, que en este caso es 100, porque termina en centésimos. Ahora solamente falta reducir. Entonces tenemos que termina en 5 el numerador, por lo tanto tiene quinta. Y el denominador termina en 0, por lo tanto tiene mitad y tiene quinta. Como los dos, terminan, como los dos tienen quinta, dividimos entre 5. 75 entre 5, su resultado es 15. 100 entre 5, su resultado es 20. Todavía lo podemos reducir. El numerador termina en 5, por lo tanto tiene quinta. El denominador termina en 0, tiene mitad y tiene quinta. Por lo tanto, como los dos tienen quinta, lo, lo dividimos entre 5. 15 entre 5 es 3. 20 entre 5 es 4. Por lo tanto, tenemos que 75 centésimos es equivalente a 15 centésimos. 20 y también es equivalente a tres cuartos. En otras palabras tenemos que 75 centésimos es equivalente a tres cuartos. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. Si tienen alguna duda, pónganlos en el comentario. Y nos vemos en el próximo video.